Porque baila solito, mi angelito. Porque Yo no bailo solito, solito ni soy tu angelito. No solito, soy un hombre que busca la libertad y que quiere vivir solito. Nunca imaginé que podría pensar. La vida era tan bella como lo es hoy. Vivo sin problemas, no tengo problemas, quiero vivir yo solito. Porque baila solito, mi angelito. Te digo que no, que ni soy tu angelito, ni estoy solito. Tengo lejos pero no me importa soy feliz así ya lo no creo que soy feliz Ya, voy a vivir como pueda después de soportar estos momentos tan difíciles pandemia, yo creo que lo mejor es vivir lo mejor posible y no crearse problemas porque ya los problemas vienen solitos. te compliques la vida, no vale la pena, que no te la compliques, otra vez, que ya te digo que no soy tu angelito, ni estoy solito, que soy un hombre libre, viviendo su vida, y que nada me importa más que eso, otra vez. que eres pesada, chiquilla mía, ni bailo solito, ni soy tu angelito, ni bailo solito, ni soy, porque bailo otra vez, porque bailo contigo, para no bailar solito, pero quiero que sepas, que todo lo que tengo, lo estoy dando en tu amor, cariñito. Aunque creas que bailo solito, no estoy solito. Ni soy un angelito, ni lo pretendo, no, no, no, no. No soy un angelito, estoy solito. No, no, no me preguntas más. No vale la pena de preguntarlo, no estoy solito. Contigo ni estoy solito, solito. Angelito, no vale la pena vivir pensando que estás poquito, solito. solito, solito está el que angelito, quiere, porque hay mucha gente mi que mi lo mi prefiere. Mi no solito, estoy solito y bailo con nadie, solo. Mi un poquito más